Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Zárate, soy la docente responsable del curso de Cuestionarios en Moodle. En él vamos a ver de cómo crear un cuestionario, cómo crear preguntas, los diferentes tipos de preguntas que podemos tener. También la posibilidad de reutilización de estas y de exportación de los cuestionarios. Eh, ahora los voy a dejar con el primer módulo, pero quería recordarles que cualquier duda que tengan, vamos a tener los foros en cada módulo y un foro general para cualquier tipo de preguntas que puedan hacerla. Espero que puedan seguir muy bien el curso y nos estamos viendo. Muchas gracias. Un cuestionario es una lista de preguntas que se pueden agregar como actividad en un curso que estemos trabajando. La lista de preguntas puede tener cuestiones de diferentes tipos y mezcladas en cualquier orden. Si nos remitimos al manual de Moodle, se dice que el propósito de un cuestionario es proporcionar al alumno una forma fácil de seguir su progreso en el proceso de estudio y aprendizaje. Si a los contenidos de un tema adjuntamos un cuestionario sobre el mismo, el alumno puede contestarlo y según la calificación que obtenga, puede hacerse una idea de lo que le falta por aprender. Se trata de una evaluación formativa.